¿Cómo deben pensar las parejas sobre sus relaciones íntimas durante la pandemia del coronavirus? Las parejas que viven juntas en el mismo hogar no se expondrán más teniendo relaciones íntimas. La excepción es si uno de ellos está en cuarentena. Durante una cuarentena, la persona debe aislarse de los otros miembros de la familia tan bien como pueda. Si es posible, deben permanecer en una habitación separada y desinfectar las superficies del baño y la cocina que han utilizado. La persona en cuarentena debe abstenerse de relaciones íntimas. Cuando los miembros de una pareja viven en hogares diferentes, existe el riesgo de infección por coronavirus si se encuentran porque cada uno puede estar infectado sin saberlo. Pueden estar en el periodo antes de que la enfermedad se vuelva obvia o pueden tener una enfermedad muy leve, pero aún así ser contagiosos para los demás. Por estas razones, lo mejor es permanecer separado en el período actual para evitar pasar el coronavirus a la otra persona. No queremos ser la razón por la que alguien a quien amamos se enferme.